¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí. Bueno chicos, pues hoy vamos a jugar uno de los videojuegos que ya hacía falta que estuviesen en mi canal, exactamente Grande Fauto San Andreas. ...o como ustedes lo quieran llamar... ...GTA... ...no sé, yo lo conozco como GTA... Eh, ...Grande Fauto sería... ...un nombre muy largo, aunque en realidad ese es un nombre original... Está, ...está más o menos en inglés el juego... ...voy a saltar a Cinemática... ...ahora, aparecemos... ...ok... ...ok... ...la sensibilidad está un poquito... ...no sé, como que le falta sensibilidad... ¿Nos tenemos que subir a la bici? ¿Cómo? Ah, ok, aquí, aquí, aquí Ahora Selecciona tu modo de botones o algo así Dijo, órales, órales, órales Ahora, dónde tenemos que ir? ¿Dónde nos marca que tenemos que ir? ¿A la casa? Supongo, ¿no? Supongo que a la casa, ¿no? Supongo que a la casa Ay, Dios mío, por favor, conduce bien Por favor, conduce bien Ey, ¿por qué estoy llevando mi grabador a otro lado? A ver, tú te quedas acá Ahora, Dios mío, por favor, maneja bien. Dios mío, siquiera maneja bien una bicicleta. Dios mío. Dios mío, por favor, no choques con nadie. Con nadie. Ok, mira, vamos a dirigirnos a nuestra casa. Uy, Dios mío, casi me atropella, Casi me atropellan. Por favor, conduce bien. Conduce bien, conduce bien. Ok, aquí es nuestra casa, supongo. Aquí es nuestra casa, ¿no? Ah, no, esta casa se vende. Ah, ok, ok, ok, ok. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Aquí donde dice CJ... A lo mejor ahí es donde tenemos que ir, ¿eh? La verdad, perdón si estoy un poco de contexto... Pero es que... ¡Ay, Dios mío! ¡Persona! Per, ¡Persona irresponsable! ¡Casi me atropellas! Te voy a denunciar, te voy a denunciar... ¡Maldito ciudadano! A ver, vamos a dirigirnos a nuestro hogar... Supongo que es donde dice CJ... Hay que bajar la velocidad... Porque somos unos buenos conductores responsables... Aquí no venimos ni a pelear ni a nada Solo venimos a hacer una vida, un, un lugar mejor El mundo un lugar mejor A ver, Dios mío, un, un, la vida un mejor, un mejor lugar Un lugar, lugar mejor Mejor dicho Y me atropellan acá Me atropellan acá Ya ni sé cómo, cómo lo estoy yo conduciendo Ok, vamos a donde dice CJ Supongo que ahí es donde tengo que llegar, ¿no? Supongo que ahí es donde tengo que llegar sea lo que sea, a lo mejor lo voy a poner en cámara rápida. A lo mejor. Ay, Dios mío, es que me estoy alejando de mi... De mi objetivo. Creo. Ay, Dios mío, me están, me están persiguiendo detrás. Ayúdenme, ayúdenme. Una banda de criminales. Primera vez que veo esto. Hola. La policía aquí no le hace nada a la banda de criminales. Excelente. Vamos a seguir con esto. Dios mío, pero la sensibilidad... La sensibilidad está un poquito... No sé, desordenada. Aquí hay un trofeo. No sé para qué sirva. A ver, vamos a continuar con esto. Vamos a manejar con cuidado. No queremos lastimar a nadie. No. Ni a alguien. No. No queremos lastimar a alguien o a algo. A ver, creo que aquí es, ¿no? Aquí es. Ay, Dios mío, me sigue la policía. Yo qué hice. Yo qué hice. Yo qué hice. ¿Yo qué hice? A ver, me voy a bajar de la bici. Supongo que es aquí, ¿no? Supongo que es aquí. La verdad no sé. A ver, este es home. Home, ok, esta es nuestra casa, supongo. Esta es nuestra casa, supongo. Ay, Dios mío, te caes de una altura. A ver, supongo que este es nuestro hogar, ¿no? Estoy en modo historia, si no me equivoco. A ver, por favor, Dios mío. Sí, ok, ok, ok, ok, ok. Otra cinemática Dios mío, pero qué fea la tiene cara Qué fea tiene la cara A ver, Dios mío. Dicen, vamos a la escuela, algo así Algo así, dice ¿Qué tenemos que hacer ahora? Este es el modo historia, ¿no? ¿Se supone? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ok, aparecen ahora cuatro sujetos Al lado mío O mejor dicho, tres sujetos al lado mío Nos dirigimos al carro ¿Para okay, quién sabe qué dice? ¡Ey, emboscada! ¡Emboscada! ¡Ey! Se acaban de explotar el carro. Corran, corran, corran. Nos atrapan. Ay, no, no me digas que tenemos que escapar de.. No, demonios. Esta es una de las misiones, supongo. ¡Chicos! ¡No me dejen! ¡No me.. De algún modo. Ay, Dios mío. Casi llego cerca de ellos. Ok, están creo que detrás de, esta, de estas casas. Supongo. Ay, Dios mío. A ver, mis amigos de un momento a otro se quedaron quietos. No sé por dónde estén. ¿Por dónde están, amigos? Ayúdenme. Aún no terminamos de escapar de esos bandidos. Aquí un auto medio calvo. Está calvo ese auto. Ahí estás, ahí están. Ahí están mis amigos. ¡Demonios! Bueno, esta es la primera misión creo. Si quieren que siga con el GTA. La meta de likes va a ser de 30. Eh, pues nos vemos después. Adiós.